Fue a una protesta hoy con un grupo de mujeres para que los diputados, ustedes ven por qué yo, la gente a veces no entiende, eh, porque hay muchos permeistas que se ponen guapitos cuando yo critico, porque es que hay que ser coherentes. Es que hay que ser coherente, porque es muy cómodo yo decir una cosa y después acomodarme y hacer otra. El PRM, cuando estaba en la oposición, y eso sucede con la mayoría de los partidos de este país, que en la oposición, cosa y después que llega al gobierno, no es que usted tiene que ser coherente. Lo que usted plantea en la oposición, debe de sustentarlo en el gobierno. Además que es el propio presidente, y tengo que reconocer que Luis Abinader, en eso ha sido coherente. ¿En qué, ¿A qué me refiero? El asunto de las tres causales del aborto. Que se permita que una mujer que corra peligro con un embarazo. Que una mujer que ha sido violada ¿m? por un bandido. O que se ha producido un incesto que eh, salió embarazada de un hermano o del papá. Algo eh, sumamente... Eh, eh, terrible, uno no quisiera ver eso, no, no le quisiera ver eso a nadie. Entonces, somos de tres o cuatro países en el mundo que objetan eso, señores, porque es un problema de carácter científico. No dejar de morir esa madre. Y en esto hay mucha hipocresía y mucha doble moral. Entonces, los diputados que antes, cuando estaban en la oposición, eran partidarios, de aprobar las tres causales, porque si, lo, si los diputados del PRM, que son mayoría, no por entraba, eso se aprueba de una vez por todo Y que hay que felicitarla, hoy estaba al frente de, de un grupo de mujeres que están planteando que, que se apruebe, porque señores, ese código penal tiene años y más años. Incluso Danilo Medina estuvo de acuerdo, siendo presidente de la república y lo devolvió, porque uno no puede aquí ser mezquino. Danilo, cuando los diputados y los senadores en varias ocasiones aprobaron el Código Penal sin las tres causales, devolví el proyecto y no lo promulgaba, porque él era partidario, y eso hay que reconocérselo, de que se aprobara esas tres causales. Que no es posible que una madre, en medio de una situación, se deje morir por eso, porque los médicos no puedan hacer la correspondiente. Eh, eh. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bien, gracias, un placer. El placer es mío, que cada rato quería comunicar y no podía comunicarle. Bueno, pues ya estuvo. tu... Varios temas que te has tratado de ayer y todo el día yo no podía comunicarle. Ajá, pero ahí, entonces, eh... imagínense que, que esto se, se congestiona cuando llaman al mismo tiempo muchas personas eh... y a veces uno eh... quiere que todo el mundo llame, pero a veces eh... no es posible, pero hoy logró, hoy logró. Sí, gracias, gracias. Mire, yo que lo que sucede grandes que, que estamos pasando ahora mismo y todo es comenzando nada más. Eso hay que hacer un análisis muy profundo. Usted sabe que, por ejemplo, en mi casa compramos 200 pesos de pollo y comíamos la familia entera y se uh, sobraba, para, uh, sobraba para un poquito de salsa y recado y se compraban tres libras de pollo. Ajá. Ahora tenemos que comprar con los 200 pesos, dos libras y media, y, y, y no alcanza para nada, porque la vida nos la van acortando poco a poco. ¿Usted es, ve? Sí, sí. ¿No es que yo digo que los gobiernos que han pasado por ahí, porque te has hecho un aná muchísimo análisis muy profundo. Pero una vez el mercado del comercio quería doblegar a, a Lionel a que vendiera los pollos, y vender los pollos como ellos querían. Y Lionel se puso pro pantalones y le dijo, mire, ustedes tienen los pollos, pero yo tengo el poder. Y es más grande el pueblo que el grupo de comerciantes. Hay que tomar cuenta la mayoría, y no la minoría. Y cuando le dijo a le no, pues yo le voy a mandar 500 toneladas de pollo para acá, a ver cuáles que lo van a vender, los de ustedes, o... Lo que importa el país para mantener el país que coma tranquilo. Y miren a dónde ha llegado esto. Eso es comenzando el gobierno. Yo no voy a decir, porque mire, eh, las plantaciones que le ha dado ese es un presidente maravilloso, pero se ha dejado coger los nervios de ese grupito que tiene ahí y la mayoría tiene la importancia. No es un grupito que debe tener la importancia. Es la mayoría que es el pueblo que, lo, como usted dijo el otro día, que lo llevó al poder. Entonces él tiene que darle la parte que le corresponde a su grupito de un, un 19 o un 20%, que es el, el comercio. Es decir, estén tranquilos, que como ustedes saben, yo no iba a estar siendo presidente, fue el pueblo que me apoyó en general. Bueno, pues ahí está su, su intervención. Vamos a... Eh, para que usted haga un análisis sobre eso, para que usted vea... La, la... Es lo que yo le estoy explicando? No, eso lo hemos hablado ya todos estos días. Ya eso es, Yo ve sobre mojado. Ese, eso mismo que usted está diciendo lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Eso es... así Pero de todas maneras, gracias y estamos a la orden, yo. Sí. Entonces le decía... De este asunto de... de que estaba antes de la llamada del amigo de... Buenas tardes Omar, buenas tardes Un placer con, con mucha coherencia como usted siempre Usted es un hombre correcto y que habla la verdad por eso yo lo escucho Gracias, gracias a la orden, gracias Omar, Jorge, lo que le voy a decir yo estaba equivocado, yo voté por el PRM no es que me arrepiento, sino que yo veo lo mismo que estaba diciendo la llamada anterior, que el hombre se está dejando como coger los huesos, por el hecho de que yo pensaba que le iba a dar duro a todos esos puntos de droga, por lo menos no lo va a quitar definitivamente, pero que se iba a apretar, que se iba a hacer algo, y ahora la droga anda ya usted sabe, robándole a uno, no no puede dejar ni, ni una alfombra en el frente, esos, esos piperos se la llevan, es acabando que están, usted ve que... Que ni que haya vidrio, arriba y ellos se gabean, parecen gatos, lince, yo no sé ni lo que son, es acabando, que están. Y esta gente no hace nada, y este gobierno, todo, nada más teoría, y teoría, vamos a ver qué es lo que pasa. <risa> Está bien, gracias. <grande. risa> eh, lo que pasa, déjenme decirle algo, porque muchas veces eh, la gente, y hasta ahora, eh, eh, vamos a decir, los regímenes, en gran medida, eh, uno a veces no encuentra como respuesta a tantas cosas que uno entiende que no debieran ser y son. Porque uno entendía que los regímenes socialistas iban a ser la panacea, y, pero hemos tenido regímenes socialistas que han sido también fracasos. El sistema capitalista, y yo siempre en algún momento he hablado de eso, Aquí existe un sistema capitalista muy atrasado, un capitalismo muy atrasado. Eh, en relación a otras sociedades capitalistas, el capitalismo es un sistema que cuando yo lo he dicho ya en otras ocasiones, se convierte ese capitalismo en neoliberal, que el mercado es la fuente fundamental de una sociedad. Y el mercado lo dirige todo Ese capitalismo Que lo definió el propio Papa Juan Pablo II Se convierte en brutal En salvaje ¿Saben por qué? Porque un sistema capitalista Tocando La fase de neoliberal Ese sistema se deshumaniza Porque lo que importa Es el dinero, la ganancia, el capital La persona no importa Por eso usted ve a diario Y cada día ve más eh, Cómo la gente pierde la sensibilidad humana Y lo que antes uno veía Esa solidaridad entre los seres humanos Que a mí me dolía lo que le pasaba Al que estaba al lado mío Eso se ha ido perdiendo porque lo que importa es cuánto yo invierto y cuánto me gano. Lo que importa al capitalista, lo que le importa no es el ser humano. No. Lo que le importa es cuánto invierto y cuánto me gano. Y se despoja todo síntoma de humanismo para convertirlo en seres totalmente indiferentes ante la tragedia del otro. Por eso ustedes vieron que en tiempo atrás la jefa del Fondo Monetario Internacional y el ministro de finanzas japonés plantearon como que las personas mayores ya eran un obstáculo en la humanidad y como que ya cuando usted llegara a cierta edad debía desaparecer porque lo que ya usted no era útil y como usted no era útil entonces había que desaparecerlo. Entonces, ¿qué resulta? Los partidos fundamentales de este país que tenemos acá, entiéndase PRD para que nos metamos esto en la cabeza, PRD, PLD, Partido Reformista, PRM ahora que está en el poder, son sus cúpulas, sus ideologías, su método, son capitalistas. Ellos no cuestionan ni quieren hacer avanzar el sistema capitalista, a, aunque lo digan en teoría, porque lo, lo que importa no es la teoría, es la práctica. Porque yo de boca puedo decir muchísimas cosas. Yo le estaba hablando ahorita de que el PRM cuando estaba en la oposición, sus diputados que son hoy diputados y senadores, hablaban de aprobar... Las tres causales, pero están en el poder y ahora tienen que protestar para aquello. ¿Por qué? Porque se, en la realidad de los hechos, ellos no creen en eso. Son farsantes, igual que los otros. Entonces, mientras hay países que si tienen que gastar 10 millones para salvar a una gente, por ejemplo, de una enfermedad, aquí la gente tiene que salir a pedir para que a fulanito le den... Eh, que se está muriendo Porque porque el sistema no lo protege porque Hay que hacer un telemaratón ¿Ustedes lo han visto eso? Un telemaratón para recaudar Porque fulanito se está muriendo eh, De tal cosa Porque el Estado no nos protege Porque es un Estado capitalista Hasta para 100 mil pesos, pesos Aquí se han hecho, aquí Telenor ha sido escenario De muchísimos telemaratones Gracias. Y gracias que tenemos a Telenor que se preocupa por eso. Pero eh, eh, el Estado no lo ampara a nosotros. Aquí hay gente que se ha, Bueno, ahí hablaba yo con un médico. Y lo que ese médico me dijo a mí, de los pocos médicos todavía que quedan con cierto nivel de cosas, lo que ese médico me dio grima a mí. Él me decía, mira Omar, mira Omar, es toda pena decirlo. Tú ves el COVID, qué sé yo qué, y me, me, me planteó una serie de cosas. Incluso él me dijo que la invermetina a él lo, lo, le ha resuelto. Que tuvimos un, un, un, un, un cosa con Johnny aquí dijo el doctor Esperaste el otro día. Sí. eso resuelve, resuelve. Y a ellos no les conviene eso porque el negocio se les cae. Porque son, él me dijo, mira, aquí lo, lo, los centros médicos de este pueblo se están enriqueciendo y, y la medicina es un negocio burdo. Allá hablábamos de, de los distintos precios de la medicina, de las farmacia y cosas. Entonces, ¿qué resulta? Luis Abinader y los que gobiernan no cuestionan ni quieren acabar con este sistema, ni van a acabar ni los otros tampoco. Porque son empresarios, nadie se suicida. Las clases no se suicidan. Y llegan compromisos porque ¿quiénes son los que subvencionan la campaña? Los ricos. Los empresarios, y un empresario que mete 50 millones, no lo mete por patriotismo, lo mete porque mañana él va a ganar más. Si él, no, si fuera así, eso no fuera nada. Meten 50 para sacar 500 o mil millones. Meten 200 y quieren sacar mil, Porque es un sistema clientelar, es un sistema que quienes aportan el dinero a la campaña son esos ricos. Y esto se lo gobierno Ustedes no ven que en los principales cargos De decisiones de carácter económica Ponen los ricos Mira cómo está ahí por ejemplo Lisandro Macarrulla eh, Ministro de la presidencia Y coordinador de las principales comisiones Y, y tobison no es rico Es de industria y comercio sí, rico. Eh, eh, de una, Está ligado a lo, a lo de León Jiménez eh, Y usted lo busca Y son millonarios que de, de, de, Por ejemplo Lisandro Macarrulla porque a veces la gente vive perdido Lisandro Macarrulla pertenece al grupo Los David Collado pertenece al grupo Los ¿Tú crees que esa gente Van a trazar política? Porque es que hay una cosa Que no concuerda O usted gobierna no a favor de los pobres En contra de los ricos O gobierna no a favor de los ricos en contra de los pobres Entonces esa gente, toda la política Que van a crear es a favor de los ricos No es a favor de los pobres Olvídense de eso pero a la gente le gusta que... Pero yo estoy cansado de decir eso. Buenas tardes. Omay, oh oh my, buenas tardes. De Tenari. Ah, Tenare. ¿Cómo está usted? Un placer. Sí. sí. sí, sí, sí, sí. Eh, Omay, oh eh, cuando Jesucristo venga, le va a sacar cuenta. Ah, tú eres un tigre. Está bien, está bien. Eh, entonces, oigan lo siguiente. Eh, yo a veces... Me río cuando la gente, no, que, no, es que va a venir un gobierno y va a venir otro de estos partidos y van a cambiar de cara, pero en definitiva va a ser lo mismo en los hechos.